Oh, okay, sabe cosa. que la atmósfera el medio ambiente mm. tuvo un respiro en los días de cuarentena Ay, sí. pero caramba en lo po el poco tiempo de desescalada Va a volver. ha vuelto a incrementarse así lo han establecido sí. eh, especialistas en el mundo así mismo es bueno mis amigos vamos a ver qué les parece a ustedes este, este asunto que les voy a comentar un 51. Un 58.6 de los dominicanos entiende que habrá segunda vuelta según una encuesta. Si las elecciones fueran hoy, ninguno de los candidatos que compiten por la presidencia de la República Dominicana lograría alzarse con el triunfo electoral en primera vuelta, así lo revela la firma encuestadora Global Trend and Research en su último informe presentado al país. De acuerdo al estudio, Realizado entre el 4 y el 6 de junio del 2020, el 58.6% de los dominicanos piensa que las elecciones presidenciales se decidirán en una segunda ronda de votación, mientras que el 41.4% entiende que podría decidirse en una primera vuelta. Asimismo, la encuesta manifiesta que en una primera vuelta electoral el 40.3% de los votantes lo haría por el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. El 30.8% votaría por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el 25.7% ejercería ese derecho a favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el 3.2% aún no sabe por quién votaría. En caso de que se llevara a cabo una segunda vuelta, ¿cuál sería el escenario probable, según el criterio de ustedes? Aunque no sé si esto está, si está perdona acá eh, correcto, porque siempre hemos visto en todas las encuestas que el segundo lugar lo ha venido ocupando el candidato del, del Partido de la Liberación Dominicana. En este sí. caso veo que hay un, un cambio, digamos, significativo, una diferencia de 5 puntos más o menos entre uno y otro. 5.01 la diferencia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el escenario, Francis, que tú instuyes en caso de una segunda vuelta? Vamos a lucurar un poco eso. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que quizá no, no sea la realidad el porciento del candidato oficialista por, la, por lo que ya hemos dicho. Sí. Y yo mismo he reiterado que poseen, el PLD posee una legión, una cantidad de votantes asalariados que están comprometidos con eso. Y apuestan a eso. Y la verdad es que el panorama está más que claro para el 5 de julio de que no habrá un ganador en primera vuelta. El escenario, creo que la fuerza del pueblo se, re, se fortalecería en la segunda vuelta. Hay un, y además, un candidato que en su presentación al conet de, me refiero al PLD como base, como partido, no como la cúpula que gobierna el, el Estado, sino como base y partido, está muy atenta a, a los, al trayecto de su antiguo líder, o su líder, porque ellos lo, lo representan como tal, que es Leonel Fernández, y me refiero a que el candidato oficialista en la presentación de su programa de gobierno y su programa de obra, según dijo, él está muy atento a lo que recibirá como gobierno en el 2016. Así fue que él dijo. Figúrate tú que sigamos en este juego de, de meter al país al gasto más Grande que haya tenido candidato alguno, a los trotes, porque recuerdo que el propio Danilo dijo en, un, en su alocución el día que estaba muy incómodo y metió boche a todo el mundo, yo yo gano, porque es él el que es el candidato, configurado en la figura de, de un individuo sin ningún sustento, sin, ningún su, su, eh, sin ninguna preparación. Y yo decía fuera de cámara, si tú comparas a Hipólito Mejía, con las incoherencias que a veces cometía, nunca se le vio a un Hipólito Mejía tan distanciado de, de lo que era, sino que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, Pro, aunque, por supuesto. aunque aunque llevara la chabacanería al mismo discurso. Son cosas muy distintas, hay son gente que toda, lo ha querido comparar. Son todas muy distintas. Hipólito tiene mucho más capacidad de comunicación y ya hoy lo reconozco mucho más. Aunque muchos se burlaron, yo nunca, eh, de forma peyorativa,. Tildea a don Hipólito, primero por la, la amistad que me une a sus hijos. Trabajé con ellos hasta el 2004, desde el 96. Estuve ligado a su empresa como gerente de, de negocios de todo el Cibao. Era Francis Rodríguez. Entonces, cuando esto se plantea, ya estamos en el terreno de evaluar capacidades, ...evaluar actitudes hacia la presentación de un hombre que lleve consigo la responsabilidad de dirigir el Estado Dominicano. Ya este es el momento de la definición. Estamos a días de las elecciones. Y estamos a días de las elecciones con, am con amenazas graves por parte del propio Estado a que se realicen o no se realicen, por lo que están hoy planteándose los diputados de conocer una extensión. Y luego que escuché al ministro de Salud, que ya está siendo utilizado como pivote para acometer ese mal, la visualizo el fortalecimiento de Leonel Fernández en una segunda vuelta y un PLD que vea a su candidato tan distante del primer lugar, no creo que se vayan hacia el PRM, sino que se van a reunificar al lado de Leonel Fernández, que le ha mandado el mensaje hace tiempo y él sabe que él cuenta con los aguacates. Bueno, Carolina, sí, ¿qué eh, tú me dices? Sí, lo, debemos de recordar que de darse una segunda vuelta, la fecha es para el 26 de julio, Son, vendría 26 siendo... Días. Eh, sí, pero para una segunda vuelta Exacto. sería para el 26 de julio, luego de la, realizadas las elecciones para el 5. Nosotros debemos de plantear varios escenarios, partiendo de que Luis Abinader quede eh, eh, como, como seguro para ir a la segunda vuelta. Los dos candidatos que de alguna forma tambalean para la participación en el segundo proceso es Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo y Gonzalo Castillo. Partiendo de esto, eh, de que sea Gonzalo Castillo que quede con Luis Abinader, entonces debemos de plantear lo siguiente. La gente que quede, eh, que haya dado su voto por la fuerza del pueblo, ¿estaría dispuesta a votar por un Gonzalo Castillo o por un Lionel Fernández? Nosotros. Eh, Perdón, eh, con, con Gonzalo Castillo o por eh, Luis Abinader. Nosotros conversábamos anoche con un secretario de Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo y él nos daba la información y decía la, la Fuerza del Pueblo no está, o el PRM no está eh, muy en aliarse o en llegar a, a esos acuerdos ya a nivel tanto presidencial, más, lazos más fortalecidos. Entonces, esto te da la panorámica de qué harían los votantes que tienen interés o cuál sería la dirección de esa gente que serían determinados a la hora de una segunda fuerza, o sea, los que votaron por la fuerza del pueblo en una primera vuelta, eh, en un primer proceso, votarían por Luis Abinader o votarían por Gonzalo Castillo, o sea, y caemos en lo que hemos dicho anteriormente, si se da ese panorama Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Leonel Fernández definiría, eh, dando los lineamientos o seguimiento a su gente de que vote por uno u otro, según lo que nos decía esta persona muy cercana que vive, a Santo, eh, vive en Santo Domingo, eh, y, y ligada al partido de la fuerza del pueblo nos daba esta información. Ahora bien, si queda en una segunda vuelta, Luis, eh, eh, o sea, en una segunda vuelta, que los contrincantes, eh, Luis Abinader, Gonz, eh, la, vamos a ver, Luis Abinader, Gonzalo. Eh, Mm. Leonel, Fernández. Leonel Fernández y Gonzalo Castillo ¿Por quiénes votarían? ¿Cuál sería la línea del pele, de, de los peledeístas? O sea, ¿por quiénes se irían? Ante todo esto hay un panorama muy interesante Que creo que es muy, eh, muy difícil de definir en estos momentos De que habrá segunda vuelta, tenemos entendido que sí Ahora, ¿qué se dará con estos tres partidos mayoritarios en el proceso electoral? Y otra de las cosas que nos eh, preocupa mucho es el gasto y el cansancio propio eh, que, te, que tiene toda la sociedad dominicana, señores, nosotros venimos desde noviembre con procesos electorales, noviembre, febrero, dos veces, por la suspensión de las elecciones, ahora todo lo que ha venido pasando con esta campaña, eh, ya a nivel presidencial y congresual, y el tema del COVID, es demasiado, y sería muy agotador eh, a nivel social y económico para la República Dominicana una segunda vuelta, pero en definitiva creo que sí, y más Bien. cómo van las cosas. Gracias, eh, Carolina Yerian. Bueno. Eh, no, no, no. Ah. no, sino que evidentemente lo que tendría que decir con relación a, a esa, esa encuesta, a esa firma encuestadora, mm. cual, eh, cosas que yo no critico, yo no digo que una cosa es falsa eh, o es verdadera hasta que no veo los resultados, porque pudiera ser que sea certera y entonces equivocarme yo. Lo que ahí eh, muestra entonces que no, que el candidato... Eh, que se ha enarbolado como que es la figura del cambio y que tiene la mayoría de los electores, entonces no la tiene. Según eso, aquellos que han dicho aquí que el PLD, eh, todo el mundo quiere que se vaya, entonces no es todo el mundo que quiere que se vaya. Si lo vemos desde, esa, desde ese punto de vista, porque se supone que un candidato que tenga la preferencia de la mayoría del electorado, hoy, hoy con el desgaste que se supone ha de tener el partido de gobierno, se supone que debería estar rondando el 60% o el 70% para entonces quedar en un 55% más o menos en, la, en las elecciones. Aparentemente no es así ninguna encuesta, eh, o bueno, eh, la mayoría de encuestas eh, establecen que va a haber segunda vuelta. ¿Qué va a pasar después? Hay que ver qué sucede de aquí a julio. Por eso yo decía que los análisis políticos electoral no se podían hacer hasta que no hasta que eh, no se viera más o menos los resultados del COVID. ¿Qué ha pasado? Que aparentemente una parte del electorado del pueblo dominicano ha visto como positivo el manejo del COVID. Es lo que yo, es lo que yo puedo visualizar, no necesariamente tiene que ser así. Es lo que yo eh, eh, puedo eh, visualizar, eh, que el pueblo aparentemente ha visto como positivo el manejo del COVID aquí en la República Dominicana y como que ha retomado la confianza que perdió, eh, ha retomado la confianza en el partido de gobierno que él había perdido en febrero con, con el lío este de la suspensión de las elecciones. También, aparentemente, el pueblo dominicano ha visto como positivo. Ojo, yo estoy diciendo el pueblo dominicano, eh, el electorado. No necesariamente tengo que decir que, que, que yo estoy de acuerdo con una cosa o con la otra. Estamos hablando del electorado, de la gente que decide, de las mayorías. Entonces, aparentemente han visto como positivos los programas que ha puesto en ejecución el gobierno. Llámese el programa Quédate en Casa, llámese el, el propio programa Solidaridad, que ya estaba implementado, llámese el programa para ti. Eh, llámese, por ejemplo, las ayudas sociales del Plan Social, lo que sea, lo que sea. Pero aparentemente... Hay un cambio en la percepción porque en, en, en Brasil la popularidad de Jair Bolsonaro está por el suelo ahora mismo. ¿Por qué? Por el mal manejo que le ha dado a la crisis del COVID. Si, ahora, si fuera candidato a alcalde de, de barrer el patio de su casa, no gana ahí. O sea, ¿por qué? Porque ha, ha, ha tenido un, un, un manejo pésimo. Igual que la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que bajó muchísimo. ¿Por qué? Por el mal manejo que le ha dado a la crisis. Porque, recuerden ustedes, que el COVID cambió el juego de todo el mundo. Y entonces la gente ya dejó de preocuparse en corrupción, dejó de preocuparse en otra cosa. Viró la tortilla. Exactamente, viró la tortilla. Mm. Y entonces la gente se enfocó, desde mi punto de vista, eh, la gente como que se ha enfocado en ver qué gobierno, qué país ha manejado mejor la crisis y ha estado más cerca del pueblo con relación a la crisis. Y por eso, posiblemente, estos resultados que ustedes están viendo, de que Luis Abinader, que siempre ha estado puntero en todas las encuestas, no llegue al 50% más un voto que exige la Constitución. Gracias, Gerdian, La Antigua. Fulvio. Amado, pero ¿y de qué segunda vuelta que me están hablando ustedes y a mí? <ríe> Nosotros aquí, en aire acondicionado, en este estudio extraordinario de Telenor, el pueblo afuera es quemándose que está, pero no es de la calor. El pueblo se está quemando de las necesidades que hay afuera. Le aumentaron la tarifa eléctrica, le aumentaron los alimentos, le aumentaron el dólar, le aumentaron el pasaje, le aumentaron el gas, le aumentaron el combustible. Y hay que esperar que llegue San Gonzalo con una fundita para que puedan comer. Pero ¿y de qué es que me están hablando? ¿De qué es que me están hablando? Este pueblo está harto de esta administración, de este modelo económico atrasado, que ha atrasado a la juventud, falta de oportunidades para la población, para las mujeres. Entonces, este contenido que de segunda vuelta y cosa y que fulano, un, un candidato oficialista usurpando la institucionalidad del Estado, Quitándole a las instituciones eh, eh, eh, el estatus que tienen dentro de la Constitución y usándola para provecho propio, con el presidente a la cabeza. Un desorden administrativo donde solamente ellos son los que ganan y el pueblo está arrodillado del otro lado, pasando todas las penurias. Entonces, bajo estas condiciones, es simplemente esperar la fecha. ¿Por qué acuden a un Huerto Guerrero Dumé? A decir de que Luis Abinader no es dominicano. Eso es un acto de desesperación. ¿Por qué acuden a todas estas actividades deshonestas mientras otros están resguardados en su casa y ellos andan de noche? Sin fundamento, porque debió de plantear el porqué de la solicitud claro, de la emergencia, no que sea. Claro, entonces todo eso son vida, actos de desesperación de que, salud, contradicen, de que contradicen lo que están diciendo. Señores, para aumentar un punto. Son 55 mil electores nuevos que hay que buscar. ¿Y cómo usted puede a mí decirme que este candidato oficialista, que no puede ni siquiera decir cuándo es 2016 y cuándo es 2020, pueda aumentarme a mí y que 20 puntos en, un, en dos meses? Julio, una pregunta. 20 puntos en dos meses significa un millón de nuevos electores. Fulvio, una pregunta. ¿Y a dónde es que vamos a, a llegar? ¿Te van a coger de tonto? Amado, tú vas a hacer la pregunta, sí, Fulvio. Sí, sí, Fulvio, claro, Fulvio claro, claro. y si en el caso hipotético de que Luis Abinader no consiga el 50% más un voto, ¿qué tú le vas a decir al público? No, no, no, yo me arriesgo a decir que esto se va en, en la primera vuelta, asumo ese arriesgo, yo soy responsable, ¿qué le voy a decir al público? Nada. Giovanni, grabame esto, así, me favor, arriesgo, esto, esto se va en una grabado, primera vuelta, grabado, esto, sí, sí. el pueblo está desesperado, el, de julio, el pueblo ver... está totalmente desesperado. Y ese candidato oficialista no tiene condiciones ni para dirigir su casa. Enséñamela. Pero que estamos. Es que, es que el, el electorado. Beneficiándose no tres, del Estado. Es que que no me responda a mí. ¿Qué hizo con los cinco contratos de Odebrecht? Las sobrevaluaciones, las acusaciones que hay ahí. Que me responda a mí lo, lo de Lidonza O al pueblo dominicano. que, se lo, Pero que tiene O, que o ver, el pueblo ¿no? quiere seguir así. Fulvio, malgastando es que los recursos es que del Estado. Y usurpando. Tiene que ver que el electorado está dividido en tres. No lo vea del punto de vista... Oye, pero eh, es verdad, está dividido en tres. Entonces, pero no hay condiciones para que ese hombre de que quede en la, en la, en como lo están elevando. Está hecho, bien. Eh. Hay, una, hay, cancilleres, hay cancilleres que tienen que ir a votar obligados. Ah, ahí están todos los eh, grandes, ilustres, como el que hizo la denuncia no obligado, no, y la que ir llevó por un al PESCA de Raquel, de que usando los recursos del Estado, que tiene un sueldo en Ecuador de 200 mil pesos en la Embajada de Ecuador ¿Quién? ¿Quién? y aquí es encargado de titulación. ¿Quién? ¿Eh? Entonces, es? por donde quiera están, es Fulvera. enredado que están, espérate, usurpando espérate. los recursos de los Pero, del Estado, usando los recursos del Estado, acabando eso, eso, con que este que pueblo. Esa cosa este pueblo, que pueblo está harto, Fulvera. harto. Julio, es importante que, que te, dentro de, terreno, este, la, de llamada, la proyección si que tú ir. haces, me gustaría que tú antes, de, después de la llamada, me antes. Sí, José Dantes, vamos a, vamos es director a... de titulación sí, sí, y de también titulación está de... nombrado en, en la Embajada de Ecuador, cobrando 200 no, mil eso pesos, no puede viviendo aquí. Vamos, no vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buen ¿Qué día. tanto le deben a Dantes? Me gustaría que mi amigo Francis me contestara una pregunta. Bien. Eh, amado, ¿cómo está usted? Cucho, ¿qué le hablo? Muy bien, ¿y tú cómo estás, viejo? ¿Cómo te sientes? Eh, bien, bien. El otro Gra gracias día, por llamar. Suéltala. Un señor candidato eh, estaba hablando de que a un cierto partido que eso se gobierna como una mafia siciliana. Yo le preguntaría a Francis, ¿eso estaba 20 años atrás o después que él se salió de, del gobierno? ¿Y qué es una mafia siciliana, Franci? De acuerdo. Es una persona un poco ignorante, y no sé lo que es. Contesta. Te comprendo, Cucho. <ríe> Mira, Cucho. El estilo de gobernar de Leonel Fernández nunca fue la de atacar a sus adversarios internos. Y una vez creo que escuché a Yarján hacer una referencia sobre ese tema. Y nunca fue la de intervenir los teléfonos para él sugestionar al empresario que estaba haciendo solicitado un aporte para la campaña y que el estado se le apareciera amenazándolo con multas de impuestos internos en un gobierno eso es grave eso es una burla y un estado de, de anarquistas a eso es que se refiere leonel fernández porque él nunca lo hizo y su gobierno nunca puede aquí no hay un solo referente de un empresario que el gobierno se le haya presentado cuando ya tenían comunicación para que hicieran aporte a un contrario a él. Eso le está pasando a la fuerza del pueblo y a los comerciantes que intentaron hacer un aporte y de forma directa Leonel Fernández asumió denunciarlo en esa forma como él lo hizo, porque está limitado de recursos y cuando fue a buscar le dijo, mira, yo no puedo porque se me presentó fulano y fulano advirtiéndome de esto, yo tengo un negocio, una empresa que no la puedo arriesgar porque me van a estrangular, lo hizo leonel Fernández, ahora cuestionemos si tiene la base para él decirlo en la forma que lo dijo y no creo que haya aparecido nadie desmintiéndolo, eso es reciente, entonces se están comportando como una mafia siciliana y ayer salió un artículo Pero, interesante. ¿Qué es lo que es una.? Él, él quiere saber qué es lo que es una No, todo siciliana. el mundo tiene la historia de lo que en Italia era la mafia siciliana, una de las más crueles, pintando paredes. Hay unas una películas interesantísima de Robert De Niro, donde él hace el, el del pintar de paredes, que era simplemente cuando mataba a uno quedaba eh, embarrada la pared. También para que le, le entre en contexto, Siciliano. En Siciliano. Francesa, se usa como referencia para claro. pintar algún grupo. Es decir. Eso del comesolismo y eso del danilismo y el de leonelismo, Leonel no implantó eso en el PLD. Y ustedes lo saben. Porque hasta la fecha están nombrados en el gobierno y nunca se tocó a un PLDista por ser de una facción. Y Leonel fue gobernante libremente sin tener que gastar los cuartos que ha gastado este para ser presidente. Bueno. Bueno, y que gastó mucho eh, dinero en el gobierno de Leonel Fernández para que Danilo fuera presidente. Hay que 184 mil millones y no lo gastó en el 2008. Para, siendo Lionel Fernández no lo gastó en el, el 2004. Para no, nada. No en el Pero 2004. hay que ver. Hay para que ver cómo llegara Leonel. Danilo. Pero Medina. ven acá, el pueblo hay fue diversión. que trajo a Leonel. El pueblo hay fue que, que le dio la redención a, a, al que Estado ver de Derecho. Como Leonel tenía todos los medios habidos y por haber a su favor en el 2008. busca las comparaciones. De allá, de lo Oye, que era el gasto de ayer y lo en que la era hoy. Sopa. Es que negar eso, señores, es una irresponsabilidad de nosotros. Cuando tú dices no. aquí, solamente Leonel gastó dinero cuando fue la, la campaña de 2012, pero por Dios, Lionel siempre ha tenido el control de los medios de comunicación, siempre, incluyendo ahora. No, para nada. No. Ahora, vamos a la llamada telefónica. Te, te, te veía justo. Periodos, pero ¿tú hoy no, ¿tú no, ¿tú son 14 mil millones diarios. 14 millones de pesos. Tenemos, mil, pero bueno, tenemos un amigo o 14, 14 millones de, ah, de, de, de, de pesos. Buenos días. ¿Cómo oh, van Mira, para decirle, yo no soy política. Soy una señora de 66 años y voy a cumplir 67 en octubre. Y tengo para decirle que la política es la cosa más sucia que hay. No es así, para no, mí, que va. Para mí. Lo mejor gobierno que ha habido es después que se montó el PLD. Porque no se pueden olvidar que cuando estaban esos partidos del PRD, me antes era PRD, uno tenía que ir hasta el barrio San Pedro, a donde quiera estar en fin de azúcar, arriesgándose ay, a que cuco. le dieran corte a uno. No, no, había no. Gan, no había nada. No. Ay, qué no. Eh, no. Mi doña, usted pues, Usted va a votar no, el. Mi doña, una preguntita. Momento. ¿Usted va a votar el 5 de julio? Sí, tiene que votar. No, el 5 yo no voy a votar. Si hay segunda vuelta, sí voy a votar. Ah, eh, mira, Me eso es otro eso. panorama. Eh. Eso es otro panorama. Hay ¿Vienen? gente que en una segunda vuelta pues, impu se impulsaría para ir a, a las urnas. Históricamente, ¿Vienen? aquí hay solamente ha habido una, hay una segunda vuelta. Una y la gente aquí. vota menos en la segunda que en la primera. Hay una cuestión aquí en el resultado de la encuesta: casi la siempre siguiente. se va definiendo en, en el trayecto. Sí. El, parece ser que hay una línea muy definida de la segunda vuelta. Sí. Aló. Adelante, sí, adelante, adelante. Sí, sí, todavía ella está ahí. No sí. quiero ir a la primera vuelta porque yo sufro, yo soy invertente, sufro de la presión, sufro de autoporosis. Yo tengo miedo al COVID-19. bueno <risa> coge a no coger a dar un voto. Ya. te quiere se cuidar. Contagia, entendible. ¿no? Una gran Usted es una persona que, así, que tiene bien. condiciones de salud. Eh, sería de alguna forma entendible, pero el que no señores, tiene que ir a votar, el coronavirus no anda en el aire, eso hay que entenderlo sí, no y así tengan, como señor. usted va al supermercado perdón amado, como usted va al banco, como usted va al salón, como usted va a la tienda como usted va a todos lados a visitar la tía, el familiar, es lo mismo que usted vaya a hacer con todas las medidas de lugar que se van a tomar este 5 de julio que usted vaya con sus mascarillas, si quiere se pone su guante, una gorrito, unos lentes y va y vota no hay excusa alguna para decir que no vaya a votar, ya te vez personas de muy edad avanzada que sí. tengan alguna condición de salud. Que falta bueno, de motivación. Eh... La, sí. aparentemente el panorama electoral para el 5 es una segunda vuelta que se va a producir ¿En ese indep, estudio. Indep, no, indep, no, fulvio no porque hay muchos no no estudios no no que fulvio, dicen lo Giovanni, gra, no no fulvio. No, fulvio. Lo que miedo, de porque, no no no no no no Yo no no no no no no no pasa es que no no es que hay muchísimos sí. estudios dicen que miedo. Trata no no no la pasión del político. no no no no no no el, Ahí están el, los estudios. El 75 u 80% de los estudios Sin que se embargo, han hecho, yo creo que el 60% dice que los estudios se van en primera. Bueno. Ah, bueno, ¿qué es lo que dice? Que habrá una segunda vuelta. ¿Qué es lo que dice? Que Abinader no ha roto su techo, que Abinader tiene un techo que no lo ha roto. ¿Cómo lo puedes romper cuando en una segunda vuelta no haya la limitación del 50 más 1? Entonces sí... Y con la ayuda, por supuesto, del quien haya quedado en tercer lugar, que no puede Esa es la parte que, que yo no planteaba, Amado, que me gustaría que profundices un poco sobre, sobre qué haría esa tercera opción, cuál sería la línea del que quede fuera, ya sea la fuerza del pueblo o Gonzalo Castillo. ¿A Mira, quién le dirigirá? Si, si, si, fuera, si fuera el, el PLD que quedara en tercer lugar. La pregunta mía es, Exacto. ¿apoyaría a Leonel Fernández? Igual pasaría con la fuerza del pueblo si queda en tercer lugar. ¿Apoyaría a Luis Abinader en primer lugar? Yo pienso que es más fácil eso. En ambos escenarios, Amado, Abinader ganaría la segunda vuelta. Sí, sí, entonces de, ¿por, de ¿por qué ir a una segunda vuelta? Eso está bien, pero sí, esa es la prédica de ustedes, claro. porque ahí es que está. ¿Por qué una cosa, ir a una la vuelta? La realidad qué y menos. otra cosa es la pseudología <ríe> fantástica que ustedes quieren montar. En, oye, oye, ¿Qué? Sí, sí, sí. la qué, la pseudología fantástica. Oye, esa vaina. Es en, una pseudología real. Eh, sí, oye, en psicología, en psicología, eh, en psicología Pero criminal. explícale eso sí. al pueblo llano. En psicología, sí, psicología criminal se eso. maneja la teoría de la pseudología fantástica. Es cuando un individuo se cree algo que, aún sabiendo en sus fueros internos que no es verdad, él se lo cree. Ay. Y intenta que otro lo crea. Oye, y eso está pasando, ¿Eso que eso está está pasando con la es gente de Gonzalo. O el, no, el ¿Tú te refieres sí, al triunfalismo? No lia, no te en otra. no conozco eso, pero es, también con Amado, al triunfalismo, triunfalismo, alguna palabra más eh, si que entendí. Dime, amor. Si, al triunfalismo si que tú te refieres que tiene el PRM. Si, sí, sí, sí, claro. Sí, y no y al hecho de que y qué de que, bueno pega, que me que entonces, me ha dado una herramienta Danilo nueva. Decía que psicología 62. Eso, no, no, en psicología criminal no, no, sobre, para el, sobre entonces, todo para que no se me moleste Fulvio cuando yo he dicho, "Sí, tú has estado tú estado sí. insistiendo en eso." <risa> entonces, cuando Qué bueno me, que tú me le pregunto. le entrara. Vamos a ver, vamos <risa> a ver, vamos a ver, a ver, a ver, yo a ver, me pregunto cuando Danilo decía que iba <risa> a ganar con un 62 en el 16 y en el 12 que iba a ganar con un 58 y también cuando lo decía Leonel no era fanatismo no, sí, no sí. era pseudo, que se yo. ¿qué? Sí, no era sí, nada no era de eso. Bueno, Ahora sí. Que pasa bueno. es que no Ahora sí, porque yo digo dinero. que nos vamos en primera vuelta. Ahora sí es fanatismo. Oye. ¿Eh? Lo que pasa es que no encontraron un tipo que se lo dijera. Ah. <risa> Eso pero Guido ah. Gómez Mazara lo de Pero nosotros no es fanatismo, Carolina. En es realidad. Este quiero. pueblo está harto, Carolina. Yo harto. lo único que en es este programa, sé. atención, Giovanni Cordero. Lo, lo Cordero. grave. Este eh, pueblo está es harto. del PLD. De el PLD de Danilo. Para yo tenerlo guardado. Que y no el lo PLD. Puede ser que Fulvio tenga la razón. Se o sepa, puede eh. hacer que no. El PLD de Danilo no es el PLD. Pero oigan, el PLD de Danilo es una caterva ¿Tú te acuerdas de esa palabra? Sí, sí, ese, es una sí, caterva de tigres de, de saqueadores 40%. eso es lo que es, una caterva de tigres y el saqueadores país tomado el PRM nunca ha pasado de un 40%. Se beneficiaron de una situación coyuntural. Eso lo dices de... tú. Pero, pero pero, pero, pero, pero, tú. Pero oye, está bien. Sacamos pero, un 36 en el 16. Pero, pero escucha lo que yo voy exacto, a decir. Oigan, pero escucha lo que yo voy pues, a decir. Acá, hay una cosa. Oye, y ese análisis político. Pero, pero yo tengo segundos, ver, para ponerlo en contexto lo siguiente. en 30 segundos para esto. Miren. Ah no todo el aún cuando la política sea una actividad que no requiere de una profesión específica que no requiere de un título en cualquier otra profesión la política no todo el mundo está preparado para la política ni tiene las condiciones para la política Ni para entenderla tampoco exactamente no tiene las condiciones eh, hipólito mejía es un político desde la punta del, de, de la cabeza hasta los pies un político que, un tipo que puede fácilmente salir del fango y salir sin tener que quitarse el lodo de encima. O sea, ah, pues... Eh, ¿Tú como, sabes cómo quién? es que el, el PLD? Que, es, que estuvo en el lodo, pero que no ah, se sí. sí, sí reinado. Reprende sí, lo pare. que amen. Exacto. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Señores, Luis Abinader no es un político. Y eso es así. Luis Abinader es un técnico. Y los técnicos están muy lejos de la política, sobre todo la política que se hace en este país, que es una política populista. Sí. Okay. Entonces, Luis no es un político como lo es Hipólito o como lo es otro político. El caso, por ejemplo, Leonel, que con su estilo balaguer, que con sí. su estilo eh, circunspecto, ha logrado sí, un liderazgo. Indiscutido en este país. Entonces, eso es lo que pasa con Luis eh, eh, Fulvio. Luis no ha roto su techo por eso. Además, recuérdate una cosa. La calle enseña más que la universidad. Y Luis no tiene calle. Pero... pero no no pero, tiene barrio. Lo, lo que yo te Oye, digo es que espérate, faltan 25 espérate, días sí, pero para espérate, que se vayan. Déjame hacer el análisis. Si tú lo piensas con el corazón, yo te tengo muchísimo aprecio, cariño claro. y afecto. Y te amo como amigo. Pero pero tú tienes que desembarazarte un poco del corazón y pensar un poquito más con la cabeza fría porque ese, esa euforia tuya que es la misma de todo PRMista, y en este momento Amado, ¿y tú me esa estás euforia a mí que yo no analizo todas las encuestas no, no, no, yo la no, analizo todas yo, no digo, por, yo no, soy un fanático no de eso no. Óyeme, tú eres un tipo sumamente. Eso que, eso que dice Yeyami que sabrán, de 40. Eso no se oye ni en los sanitarios de la vieja chicha. No, no estamos <risa> <acuera. Pero, risa> hey, en Amado, 30 segundos para, <risa> y, y, para y decirle algo le, a mi compañero Ful. <risa> Ahora una llamada aquí. ¿Qué está pasando? Con, mire esta tal. gente me, sí, me, ha me está haciendo como cavada, los dos. Miren, miren. Deme 30 segundos. Y ya el otro está pidiendo 30 segundos y llevamos una hora. 30 segundos, miren. El PRM. Y si lo veas, si lo, si lo estudiamos bien, vamos a ver va, va a Nunca ha pasado de un 40%. <risa> oiga eso, ¿Qué pasó? Oiga escúchame, escúchame. Y luego tú lo analizas. No. Oiga, qué si Sacamos 36. Nunca en el ha pasado Oqueo, de un 40%. De barrio, Pero escúchame, <risa> Julio, para que puedas entender. Oiga, sigue, sigue. ¿Qué pasó en febrero? Que se. Que, que ha un. Una situación momentánea los benefició que fue la suspensión de las elecciones. Una gran cantidad del pueblo, especialmente los jóvenes, entendieron que el PLD había pre eh, preparado un fraude y le dieron un voto de castigo, pero la situación han cambiado, ya no es lo mismo de febrero. No, atención no defender, jóvenes, defender. ustedes ¿Por son el 40% de, mayoría, de los votantes. Por eso ganaron la mayoría. Hasta las edades de, de 54 años. Yo pero tenemos una llamadita, tenemos atención. una llamadita, buenos días. A, a, aquí está. Okay. Vamos, a vamos a la llamada. Ah, pero él la tenía. Aquí. No, no. <risa> me dijo que me dijo. <risa> <risa> <Hello>. Adelante, <risa> caballero, adelante, buenos días. Sí, hey, buenos días, buenos días, mucha gente. Bien, ¿cómo bien, bien, bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, le habla Luis Tampigua de aquí, de Caperuza. ¡Adelante, Luis. Luis! A mí me encantaría, grupo, como que estas elecciones fueran antes del 5. Como para yo, güey, más o menos, ¿sí? cuando nosotros la oposición no partemos en dos, en la primera vuelta, sé ¿sí que el, estamos esperando, güey, eh, nada más el día para votar. 25 días faltan. Para ver si por lo menos... <risa> Estos, estos delincuentes, mejor dicho, que están ahí en el gobierno, ¿creen van a tener como el Oye. mismo deseo de seguir preocupándose por la, por, por la población? Así mismo es. ¿Tú me entiendes? La parte el final comentan, se la cuenta. Si el día que los rompemos, ellos van a seguir al día siguiente con esa preocupación que ellos tienen. Muchísimas Porque gracias. Porque se sabe que eso es política. Sí, sí. Así es. Me, esa es me, la parte que me preocupa que... que todavía el pueblo en el 2020 siga votando para sacar un gobierno del. Pueblo. Sí. Eso es lo que yo es decía. Este... Pues, o que siga votando por el menos eh, eso malo. Eso es un decir. Porque es que le ha gustado el programa de gobierno se ha empoderado de oh, Luis Abinader. No, Eso es un decir sí. El programa de gobierno se está presentando. Ey, el programa de gobierno. Se está presentando. Hablando, ¿eh? A dos o lo, lo que vamos a hacer con los jóvenes y con las mujeres. No, espérate. Lo que vamos a hacer con los jóvenes y las la la mujeres. Fuera de Mira, escúchame una cosa. Dame 30 segundos. Vamos a ir a llamar. Buenos días. Adelante. Vamos. No, buenos días, hola Miguel de San Francisco Miguel Bien, buen día. ¿Quién nos habla? ¿De dónde Miguel. nos habla? A mí Miguel me gusta esa llamada amiga. que van refrescándole a uno la, la mente Miguel Yo nada más quisiera preguntarle a, a mi amigo Fulvio que si Ay, si que él copió que? de su candidato con esa agresividad hablando ¿Cómo se? Que se que él Usted hombre? encuentra que soy agresivo él es un hombre dinámico, usted es un hombre dinámico. Ah, es que te ría. Qué eufórico, está que, que ría? él está eufórico. Ah, sí. Miguel, él está eufórico. Le quedan 25 días, Miguel, al gobierno... Al desgobierno de Danilo Medina. Ah, yo, si hablando, ablación, pasó, está, 25 días estamos, les quedan, señores. Sin oportunidad a los jóvenes y a las mujeres. Estamos la Con el dólar Vamos a 60. Lo... Pero, pero Dale valor a ese el mejor gobierno que se ha hecho en este y el país. Yerjan, salte ese cuerpo. <ríe> <ríe> sí. <ríe> bueno, esa es su valoración. El mejor gobierno un pueblo sin agua potable, sin vivienda, sin seguridad ciudadana. Mira. Con ladrones, con drogas. No importa. Mira, mira como yo soy coherente, siempre estuve de acuerdo con los debates y di mi punto de vista porque era importante. Sí es cierto que le importa a sectores, los programas de gobierno y la visión de gobierno que están superditados al desarrollo de la empresa, del comercio y de toda la vida de, de un país. ¿Cómo se le entregaría el futuro de la estabilidad que requieren muchos negocios por lo que se sostiene este país y cualquier país del mundo a un individuo que no sepa ibanar y no exprese qué piensa de cada una de, de las preocupaciones que tiene esa empresa Sería desastroso Es decir que la empresa, el CONE, como los hombres de empresa que escucharon el día pasado, Sí está esperando los programas ahí, de Francis, gobierno y de, hecho, y de hecho, el periodista Ramón Núñez subió sí, ese tuit. Y de hecho, yes. y de hecho, son referentes externos con lo que tiene que contar toda planificación empresarial y de vida. ¿Qué buscamos? Estabilidad. ¿Qué buscamos? Estabilidad del, del dólar. ¿Qué buscamos? Remesas estables. Turismo estable. Los, los renglones de este país. Los renglones. A propósito Carolina, de eso que dice, la imagen que enfoque, el tuit que, que subió el periodista Ramón Núñez Ramírez, sabe que tenemos otra propuesta de debate a través del... del con Finjus a la cabeza Y nada más y nada menos que Gonzalo Castillo Tampoco participaron sí, oh, si París de no Raful no participó mira, si no es Cuántos el, debates o intereses de debate mira, A nivel presidencial Pero de si Raful no participó Vamos a comparar una señores, cosa con, No nos más todo Carolina, comparar Tú vas a abrir casi con nosotros oye, hablando oye, oye. Pero en definitiva Todos los esquemas Esta Que serie. no sean adaptados Al candidato oficialista Ellos no van a participar él dijo Bien. que cuando él sea eh, presidente en agosto del 2016, eso puede ser una pues sí, estrategia. Yo estoy claro de que va a ser presidente en 2016. La, la ley no lo obliga a él a participar. Vamos a ver, Carolina. Que tú ¿tú me lo, lo viste. En va el va 2016 tú, que va a ser, va presidente? ser presidente. La ley no es que tú, lo obliga tú, a participar. Y eso puede, puede ser una estrategia de, claro, de Que no participe, que se quede su pencada en su pencada. Él será presidente la en agosto del 2016, es, Gonzalo se Señores, Gonzalo, vamos a hacer un saludar. ejemplo. Vamos Señores, a poner ¿verdad? el ejemplo de San Francisco Macorís. San Francisco Macorís, Casa de la Cultura, Bellas Artes. Tiene el, recordar, el problema de agua resuelto. Tiene el problema de la vivienda, amado. De abrir, Tiene el problema oye, de los sí. drenajes resuelto. ¿tú? ¿Y por qué fue que ayer ya? No, porque no tiene que Han abandonado a San Francisco de Macorís. Han abandonado a San Francisco de Macorís. Tienes razón el artículo. Falta 10 y un dos. Bueno, vamos a ver si le conocemos.